¿Te gusta el fútbol? Hoy nos encontramos en la exposición del Mundial de Qatar que ofrece el Museo de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla ¿Te gustaría visitar esta exhibición digna de este evento de talla internacional? Quédate con nosotros. Les presento esta primera parte, nos cuenta de la historia de la FIFA y de su actualidad. Esto con la intención de entender la relevancia de esta institución y su historia, ¿no? Y cómo se ha encargado de, pues, de alguna manera organizar a través del tiempo este evento deportivo tan importante como lo es el Mundial, eh, con cada eh, cuatro años en, en sus ediciones. Rumbo a Qatar 2022 es la exposición que tiene preparada para ti Opaep con motivo de la Copa Mundial de Fútbol. Aquí conocerás diferentes aspectos de Qatar como sus costumbres, tradiciones y todo lo que se llevó a cabo para conseguir que esta celebración del balompié sea una de las más grandes. ¿Qué tienen que hacer estos países sede para poder ser considerados por la FIFA? Entonces, como lo vemos en esta infografía, pues hay diferentes requisitos que tienen que reunir. Uno de los más importantes es la infraestructura turística, para que todos los que viajan puedan llegar a este país. También estadios con gran capacidad, evidentemente, para albergar estos juegos. Eh, también espacios públicos aptos para eh, proyectar los, eh, los partidos del Mundial en tiempo real. Y, por ejemplo, temas eh, técnicos, como las telecomunicaciones. Todas tienen que funcionar muy bien, para que este evento se pueda transmitir desde los países hacia el exterior. Además, si eres coleccionista de estampas del mundial, puedes ir los sábados al museo a intercambiarlas, ver los partidos de la selección mexicana, jugar futbolito de mesa y crear comunidad con otros aficionados. Y por último me gustaría que me acompañaran a esta última sección de la exposición. Los dejo con algunas otras cosas para que se animen a venir y a descubrir parte de la información eh, que queda por ahí eh, oculta o sin tanto eh, exploración. Y lo que les comentaba es esta última parte en la que hablamos de Qatar como país. De este lado tenemos algunas actividades interactivas para que cuando nos visiten puedan interactuar con esta exposición y jugar con sus amigos o familia. Y lo que les comentaba es que ya habiendo conocido todo este contexto del fútbol, su historia, eh, su importancia actual, incluso la relación que tiene con el país, con México, en esta sección hablamos de Catar, eh, ¿no? este país que albergará el Mundial ya en unos pocos días y cuáles son estas particularidades. ¿no? Entonces cuando visiten la exposición se podrán enterar de las condiciones climatológicas y geográficas de este país, de su historia y de su religión también de su cultura y la sociedad, cómo es que conviven estas personas en un país que ha crecido muy rápidamente gracias al petróleo, pero que además tiene una cultura muy estricta basadas en la ley de la religión islámica, ¿no? que es algo muy interesante y que también algunas veces se presta mucha controversia, ¿no? porque se dice que en este país eh, pues de alguna manera se, se viola a los derechos humanos y la realidad, aquí en algunas infografías también hablamos de estos temas, ¿no? De cuántos muertos ha habido, por ejemplo, en la construcción de todos los espacios deportivos de este Mundial de Qatar y nuestra intención con esta información es que la gente pueda... Eh, reflexionar acerca de lo que está bien, de todo lo que ya vimos que está bien, pero también de aquellas cosas negativas que están pasando en torno a este Mundial de Qatar y en general en torno al fútbol, ¿no? Que si bien es una herramienta o es un deporte que ayuda mucho a que nos unamos y a que cada cuatro años todo el mundo se esté volcando en una fiesta que nos une, también puede prestarse a temas de violencia, de violaciones a los derechos humanos o incluso eh, de violencia hacia las mujeres, ¿no? Entonces, muy interesante eh, este tipo de información porque nos nos ayuda a ampliar nuestro criterio. ¿no? Entonces, por último, me gustaría invitarlos a que conozcan el Museo Paepa, a que conozcan esta exposición eh, de Qatar 2022, rumbo a Qatar 2022 y sobre todo que vengan acompañados con su, su familia o con sus amigos, porque es un espacio que está pensado para ustedes, para que se lo pasen bien, por ejemplo en el futbolito, en estas actividades, e incluso explorando los recursos interactivos, como las pantallas que están aquí detrás mío, para que descubran más de la historia del fútbol, de su relevancia actual y de lo que viene en rumbo a Qatar 2022. Así que ya lo sabes, aprende sobre la historia de los mundiales, la evolución del fútbol y la afición mexicana asistiendo a la presentación de Rumbo a Qatar 2022 del 20 de noviembre al 18 de diciembre de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados de 9 a 4 de la tarde en la calle 11 Poniente número 1914 Barrio de Santiago. Mi nombre es Fernanda Salinas y nos vemos en la próxima Ruta Ciudadana.